Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Pintor y aquí estamos en otro capítulo de Final Fantasy Explorers. Vamos a continuar con la partida. Vamos a comentar un par de novedades. Primero que nada, el personaje ya es la personaje. A ver si se puede ver bien, apreciar. Sí, ahí está. Es la personaje. Eh, otra cosa que quiero comentar... No es la primera vez que grabo este episodio. ¿Por qué? Porque la capturadora, no sé qué me pasa, la pantalla está media, media, media jodilla y mientras juego se apaga. Entonces me he tenido que ingeniar un poquito aquí para poder jugar sin que se me apague. Eh, las ropas, también tiene buenas ropas y he conseguido que, que la armadura sea mucho mejor. Así que vamos a utilizar un augur point para, po para un play coin, para un augurio, para la siguiente eh, quest. En este caso dice que la ganancia de guilds aumenta por 2. Vamos a preparar in el nuestro... Nuestros monstruitos, tenía estaba subiendo los niveles a la Lamia y a Basilisco Pero vamos a elegir A mi grupo Que sería el fantasma Uy, espérate Así, ah, para que se vea El fantasma También El centaurion Y el esqueleto Centaurion Que es este y el esqueleto Ese es mi equipito por ahora Mi Heart Trick Vamos a, a la quest que En este caso había visto que mmm, ya todos los... todas las quests de nivel 2 estrella ya estaban así que, que toca nivel 3 estrella y vamos a este A Cursed Serpent Eye Ay, ay, ay, ay, ay que me duele pues venga, dice, derrota 5 Lamia, nos lo pide el Mogroe, el mercantil Mugel, el migrante, el que se va moviendo vaya para acá, y es en Devyscape, Cave, así que este es el que vamos a coger, y vamos para allá. Que por cierto, que me acordé, que esta señora o oh señor quiere hablar conmigo, Yes. ¿Sí? Vale Ok Ok Ok Vale, una subquest que está mejorada ahí Pues nada, vamos a por todas Venga, embarcamos Tenemos que llegar al norte de la Entre el Lake Filos Perdón Entre Arhamars Y Devis High Vamos a Devis High y de ahí vamos a meternos en la cueva para derrotar las 5 lamias es una pena que haya tenido que empezar nuevamente porque eh, eh, la, la otra vez que estaba ya en, en curso la quest había derrotado ya 3 lamias y las tres me salieron con el amalit es decir, para poder invocarla y vamos eso es eso es inaudito o sea, eso no me pasa todos los días pero bueno vamos por aquí dejamos a ese fantasma ahí y bajamos por aquí y este fantasma sí que no lo tenemos que cargar venga y rapidito venga todos a una hombre ¿O qué pasa no quieren los monstruos no quieren pelear bueno, eso me pasaba antes también, los monstruos no tenían muchas ganas de, de estar dando manporro. Aquí está, Devyscape. Vamos a meternos ahí. He tenido que inventar una especie de atril para que no se me mueva la Nintendo ni el cable. Y poder utilizar los botones L y R sin tocar la pantalla, que es lo que realmente me está jorbando. Aquí hay una lamia, vamos a cargándola... A ver... Pero es normal, con el movimiento que, te, que tiene la, la consola al moverme yo... Vale... Vale... Vamos a cargarnos a ese que está ahí... ¡Esta águila durada! Bueno, plateada... Marina... Nada... Ya está... Tranquilidad... Me vas a dar a mí... Bueno... Vamos a ver... Por aquí... Hay una lamia, Vamos a por ella. Hola. ¿Qué tal? Ven que te voy a dar parte Por cierto, la, el arma que tengo es la... La espada de... De Squall. No sé si se habían dado cuenta. Bueno, cogemos esto. Y aquí pillamos también... Todo... El Iron Ore que podamos. Y vamos a poner otro aguilita. Y salimos de esta zona. Eh, Aguilucha, ven para acá. No quería. Animal Bones. Y Largifather. Feather. Vamos para acá. Segundo área. A ver cuántas lamias hay. Aquí hay una. El Fira. Toma. Vamos a tú. Fira que da gusto. Bueno, por ahí nos tenemos que ir. Así que vamos a ir. Por aquí. ¡Uy! Un centurion, centaurion, pero de los negros Bien, parece pues que corrió el muchacho, ven para aquí Uy, me sale una maleta de esta, de este, y flipo en colores Bueno, hay dos opciones más aquí para poder tenerlo, así que vamos a por él No corres mucho, ¿eh? Ya te veo... Vení Bueno No tuve ninguna malita Qué pena Pero bueno, tengo aquí el Iron Ore Y además ya he derrotado A... ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Tres Lamias? A ver, vamos al Log Me queda una lámina nada más por, por derrotar Así que estará en la siguiente parte De la cueva, que son tres áreas ya para aquí no hay nadie más, ¿no? No. Bien. Pues nada, antes se me... Se me fue parando más o menos por aquí. Y fue que toqué la pantalla y se me fue todo a tomar por saco. Pues ahora estaba intentando no tocar la pantalla, no moverme mucho. Muy incómodo jugar así. Bien lo digo. Mira, ahí hay una lamia. Y un centaurio, así que vamos a por la lamia. Nos la cargamos. Y ya con eso ya tenemos... Completa la misión, así que rapidito A seguirme cargando Y cogiendo todos lo, los objetos Porque si no, larvan aquí Agonía no, agonía no Mierda, da igual, tengo la agonía Vamos a ver qué más nos da de sí Esta zona Podemos derrotar a ese Aquí no hay objetos Ahí al fondo hay una lamia. Venga, es que tengo nada más que 60 segundos. Vamos, vamos. Corre, corre. Corre, corre. No te lo esperaba, eh. Venga, corre. Que se me gastan todos los tiempos. Bien, bueno, cogí lo que pude coger y la quest está completa y terminada. Espero que te haya servido de ayuda, si es así dale like y si todavía no estás suscrito a mi canal y quieres seguir viendo este tipo de, de, de vídeos tienes que suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, adiós.